Y aquí, yo le voy a escribir el nombre. Para este caso, yo ya tengo un nombre que se llama ejemplo. Y le vamos a poner la extensión .asm, que significa Assembler. Dentro, obviamente, de la carpeta que ustedes ya eligieron para grabar. Es en mayúscula. Yo lo pongo en mayúscula. A mí me gusta más, pero lo pueden poner como ustedes quieran. Ok, ok. Y una vez que ya le ponemos el nombre y el punto SM le damos OK, ya nos va a aparecer esta imagen, ya con un nombre aquí arriba. ¿Todos los demás me van siguiendo? Eh, sí, profe, O repetimos algún paso. ¿Me digan ustedes. Profe, yo me he perdido. Es que acabo de entrar. Yo también, profe. En... Primer paso, entramos a proyecto. Le damos New. Ponemos un nombre del proyecto, el que ustedes quieran. Y seleccionan una dirección o una carpeta, más bien, donde ustedes quieran guardar la información. De preferencia pongan la carpeta en raíz y pónganle un nombre referente a la materia. O como ustedes quieran ponerle, pero que sea una carpeta. Yo tengo este nombre en este caso, Micro. Admel, por ejemplo. Mi carpeta, ahí voy a guardar toda mi información. Hecho eso, damos el nombre del micro, la nomenclatura. Aquí este se manejan muchos microcontroladores, este simulador. Pero nosotros vamos a manejar este, el AT89S52. Es lo único que vamos a seleccionar. Una vez hecho esto, le damos OK. Las memorias no las tocamos, porque vamos a usar internas, no externas. Dándole OK... Va a aparecer esta hoja en blanco y acá arriba, en esta parte de acá, no les va a aparecer ningún nombre a ustedes todavía. Les va a aparecer sin título. Para que aparezca un título, nos vamos a ir a File y le vamos a poner Salvar Como. Aquí abajo le van a poner el nombre que ustedes quieran. Corto de preferencia y sin espacios. Y le van a agregar la extensión .asm. Que corresponde a la programación en Assembler. Y una vez hecho esto, le damos OK. Y ya nos va a aparecer un nombre ahí arriba. Y estamos listos para empezar la, la escritura de código. Bien, antes de hacer los ejemplos que vimos en las clases pasadas. Vamos a ver aquí abajo en la parte inferior. Todos los registros de los que cuenta este microcontrolador. Si nosotros desplazamos más hacia arriba nuestra barra aparece en otros registros. En este momento eh, no vamos a ocupar todos, vamos a ocupar algunos. Y también cabe aclarar que dentro de estos registros hay registros que manejan otros microcontroladores que están también este, listados en este simulador. Entonces no todos los registros los usamos en el microcontrolador que vamos a manejar. Por ejemplo, estos de auxiliar no los vamos a ocupar en el micro de nosotros, ni estos de Watchdog no lo tienen de nosotros, pero lo tiene porque contiene otros microcontroladores. Nosotros ahorita vamos a trabajar con los registros de propósito general y con el acumulador cuando más. Entonces, podemos observar aquí en esta parte inferior, de este lado izquierdo, aquí donde estoy señalando que aparecen estas... Textos, esto es la RAM interna que comentamos en clases. Esta es la RAM. El primer banco está contenido aquí, de la 0 a la 7. De hecho, si vamos poniendo nosotros el mouse, ahí nos va diciendo qué valor tiene el registro y vemos que es 0,7, o sea, la posición 7 hexadecimal. Si nos ponemos en la siguiente, nos dice que esa es la posición 8 y es exactamente donde está el segundo banco, de la posición 8 a la posición F. El tercer banco de memoria está en la posición 10 hasta la posición 17. ¿sí? Entonces tenemos banco 0, banco 1, banco 2 y aquí banco 3. Ahí están los cuatro bancos. Por default, el microcontrolador está trabajando siempre en este banco. ¿sí? Desde el 0 al 7. Si sí, nosotros no lo cambiamos por default. Entonces después de la 20 tenemos el espacio direccionado a bit que comentamos también en clase y después de ahí tenemos el espacio para guardar la información de manera general como nosotros queramos. Esto es lo que corresponde al espacio de memoria RAM. Ahora, el registro de estados donde comentamos que se pueden hacer los cambios del banco es este que estamos viendo aquí. Este PCW que está aquí. Ahorita este registro de PCW o palabra de estado, todos los caracteres que estamos viendo aquí están en rojo. Eso significa que están en cero. Si nosotros lo llegamos a seleccionar en un dado momento por programa, se van a poner a en verde. Entonces, si yo quisiera cambiar de banco, aquí está el registro RS1 y RS0, con el cual yo puedo cambiar el banco de trabajo y entonces estar trabajando en cada uno de los bancos que tiene el micro, si yo quisiera. Ahorita como lo vemos está en rojo, quiere decir que está en ceros. Entonces se va a trabajar en el banco número 0. El acumulador que es el registro principal, aquí lo podemos ver. Nos damos cuenta que esta A me la está proporcionando en valores hexadecimal, decimal, binario, octal y el carácter equivalente en caso de que lo tuviera el dato que estamos este, eligiendo. Tengo un registro B que también lo puedo ocupar de manera general. Si no está involucrado en este momento en otra actividad, lo puedo ocupar. Pero sin embargo, este registro B se utiliza cuando realizamos operaciones de multiplicación o las operaciones de división. Ahí es donde aparece la B. Entonces, estos son los registros, sobre todo el A, que es el acumulador, que es el principal que vamos a estar manejando y que está involucrado en todas las instrucciones de microcontrolador. luego acá abajo podemos ver los registros R7 R6, R5 R4 hasta R0 que dijimos que están estos en la parte de los bancos de memoria RAM es decir su dirección del R0 es esta posición que está aquí si yo le doy un valor a R0 inmediatamente va a aparecer aquí en la posición 0 si le doy un valor a R1 Va a aparecer en la siguiente posición. Si le doy un valor a R7 va a aparecer en la siguiente posición. Porque estamos trabajando en el banco 0. Entonces todos los datos de estos registros van a quedar almacenados aquí. Si habilitáramos el banco 1, por ejemplo, entonces los datos aparecerían almacenados aquí. Si habilitamos aquí el banco 2... Todos los datos aparecerían almacenados aquí. Ahí nos vamos a dar cuenta que estamos trabajando con un banco diferente. Y veríamos obviamente habilitado en color verde uno de estos bits o los dos bits, dependiendo del banco con el que vamos a trabajar. Bien, ahorita lo que vamos a ocupar son estos registros. sí, Para trabajar en las prácticas este, o en los ejemplos que estuvimos viendo en clase pasada. También vemos otros registros, no voy a comentar de ellos ahorita porque son registros que ya se utilizan para la comunicación serial, ya se comunican para la interrupción y ya se, y ya se utilizan para la eh, temporización. Entonces ahorita no vamos a hablar de ellos hasta que entremos a ese tema. La otra parte que sí vamos a ocupar es la de los puertos. Aquí vemos los cuatro puertos. ¿sí? El P0, P1, P2. IP3. Son los cuatro puertos que tiene físicamente el microcontrolador. También el dato se nos lo presenta en binario, que es esta parte que estoy ahorita señalando, y en hexadecimal. En cualquiera de los dos formatos de datos me los presenta. Del lado derecho tenemos el, el DPTR. ¿sí? Cuando lo ocupemos, ahí vamos a hacer referencia a él. Ahorita no lo vamos a ocupar, por lo tanto no va a tener ningún resultado tenemos también el buffer que es la comunicación serial también cuando lo veamos ahí vamos a ver los datos y el cristal aquí yo le puedo poner el valor del cristal que yo quiera de 12 MHz, 11.059 MHz que es el caso que vamos a manejar nosotros y este el valor que ustedes quieran utilizar de cristal que esté permitido por el microcontrolador tenemos este PC que es el contador de programas y es el que nos va a servir para llevar la cuenta. Ese sí lo vamos a ir viendo ahorita. Se lo voy a mostrar cómo va a ir cambiando conforme vamos ejecutando instrucciones. Y aquí abajo nos aparece una ventana de tiempo que es el tiempo que está durando en ejecutarse todo el programa que estamos realizando. Entonces, resumiendo, esta es la ventana donde ustedes van a poder visualizar qué está pasando con cada uno de los registros internos que tiene este microcontrolador para que vean si está haciendo lo que ustedes le están programando. Entonces, es lo que tenemos de ayuda. No, no van a poner nada más código, compilar y ya. No, a través de esto lo vamos a poder ejecutar paso a paso para ver si se está llevando a cabo el programa que ustedes están realizando. Luego tenemos aquí, <coughs> si manejáramos variables, pues aquí las veríamos. Aquí vemos la, las señales que me va generando los cuatro puertos. Cuando yo esté mandando datos, ahorita lo vamos a ver también mensajes, aquí me va a mandar el mensaje si hay un error en la compilación, aquí me lo va a mandar si todo está bien, aquí me lo va a mandar si hay una advertencia, aquí me lo va a poner notas si yo le quiero escribir algo aquí que mi programa hace esto, tiene un error aquí etcétera, lo que ustedes le quieran poner la calculadora, pues los va a auxiliar en caso de que quieran hacer ustedes operaciones y necesiten valores para su programa bueno, aquí tenemos esta calculadora este, que me puede proporcionar datos digitales datos matemáticos, etcétera ¿no? Y esto bueno es para encontrar líneas que anden buscando ustedes en su programa en ensamblador o en C. Porque este programa también me permite programar en C. Ahora bien. En la parte superior. Tengo bastantes herramientas. ¿sí? Por ejemplo aquí. Aquí tengo. Un espacio donde me pueden mostrar el microcontrolador. Sus registros de funciones especiales. Que esta es la otra mitad de la memoria RAM que comentamos a la que no tiene acceso el usuario en total el microcontrolador tiene 256 posiciones de memoria pero solamente ocupamos 128 que son las que vemos acá abajo y las otras 128 está ocupada por todos los registros que maneja el microcontrolador pero aquí podemos ir viendo también los valores que se le van dando a los registros estos registros son los mismos que están acá abajo ¿sí? son los mismos que están acá abajo también podemos ver el código de memoria, es decir, cuando nosotros vamos a estamos programando código, aquí se va a ver todo el código en hexadecimal que me están generando los mnemónicos que yo esté usando. Y obviamente esta es la parte que vamos a programar al microcontrolador, básicamente. Ahorita que veamos un ejemplo, vamos a ver cómo se va llenando esto. Luego, tenemos herramientas aquí que yo puedo poner LEDs, si quisiera. Pudiera poner este display de siete segmentos. O pudiera poner matrices, si yo quisiera. ¿sí? Pero, hay una situación que hay que ver aquí. Que este tipo de dispositivos que tiene aquí configurado este programa trabajan de manera inversa, es decir, eh, no son el típico de que si yo le mando un 1, se prende el LED, sino está al revés. Si yo mando un 1, se pone un 0, y si le mando un 0, se pone un 1. Entonces, eh, mi recomendación es que esta parte no la usemos aquí. Esto lo vamos a ver en Proteus. Ahora, si alguien quisiera probar o experimentar con esto, nada más considere eso. Sí, porque acuérdense que luego tenemos de cátodo común o ánodo común. Entonces, esta es la forma en que está conectado aquí este circuito. Por eso es que yo le tengo que mandar ceros para que se encienda y unos para que se apague. Entonces, la recomendación es que lo usemos en Proteus y aquí no usemos esta parte. Que está muy bueno porque tiene todas esas herramientas ya incluidas. bueno, vuelvo a repetir, tendrían que acondicionar el programa para que funcione de acuerdo a como está hecho aquí. Y obviamente cuando ustedes armaran su circuito físicamente tendrían que hacer exactamente lo mismo. Entonces como normalmente estamos acostumbrados de que cuando es un 1 prende un LED. Y es un 0 prende un LED por la lógica en la que pensamos. Pues es más fácil programar así y luego irnos a Proteus. Y exactamente armar el circuito como se pensó el programa. Pero eso es como ustedes vean. Yo, yo les comento esa situación por si quieren usar aquí también esto. Luego tenemos otra esta otra ventana que de es utilidades esta ventana como pueden ver aquí tengo diferentes formas de hacer conversiones por si tengo algunos problemas tengo mis símbolos en una tabla tengo por ejemplo si tengo dudas de qué valor necesito para encender un un display de siete segmentos aquí me dice si es de cátodo o de ánodo común yo simplemente selecciono el dato por ejemplo y vean un 0 me dice que en hexadecimal es 3F usando un display de cátodo común pero si uso un display de ánodo común, me dice que es C0. Entonces eso me debe quedar claro para que yo en dado momento eh, me puede servir para poder programar el encendido de un display. Si no me acordara, ¿qué valores tiene el encendido? ¿no? Aquí mismo tengo caracteres, una tabla de caracteres, por si no me acuerdo qué carácter es. Por ejemplo, comentamos ese día la letra H. Aquí está. Es el carácter 48. Si pongo un 48 en el acumulador, por ejemplo, aquí... Me va, me va a aparecer aquí la letra H donde dice carácter y el dato acá va a ser un 48. Entonces yo aquí puedo irme guiando dependiendo qué letra voy a sacar cuando me toque sacar un texto para saber qué valor le tengo que poner para que lo interprete el microcontrolador como un carácter. Igual. Aquí tengo una ayuda de las tablas de los programas. Aquí está todas las instrucciones del microcontrolador. Sí. Y si yo voy eligiendo cada una de ellas, me va diciendo de qué longitud es el, la palabra, o en este caso la instrucción, el tiempo que se lleva en ejecutarse en cuanto a ciclos de máquina. Y para este caso, es este L-Jung o un salto largo, me dice que es de 3 bytes y que tiene dos ciclos de máquina. El ciclo de máquina va a estar en función del cristal que ustedes pongan. Si ponemos un cristal de 12 MHz y hacemos el cálculo, aproximadamente estos dos ciclos me van a hacer dos microsegundos en tiempo de ejecución de esa instrucción. Igual, si agarramos una de suma, por ejemplo, vemos aquí que ya me aparece banderas. Quiere decir que hay, ya hay banderas que se van a alterar en el registro de estados, o sea, en el PCW acá abajo. Fíjense que aquí está la C, aquí está la A, C y el OB. Y entonces me dice que esta instrucción de suma con acarreo me va a afectar el acarreo auxiliar el sobreflujo y el acarreo. Entonces son instrucciones que yo me puedo ir aquí ayudando de las que tiene mi controlador. Sin embargo, esto es cuando ya conocemos un poquito más las instrucciones y quiero saber qué tiene, pues puedo checar esta tabla. O para conocer los valores de la longitud de la palabra o de la instrucción y el tiempo que tarda en ejecutarse. Pero... Lo más esencial es que ustedes tengan a la mano ahí el set de instrucciones del microcontrolador. Por eso les subí ahí al Moodle el, el libro donde viene el set de instrucciones que les va a servir para poder entender qué hace cada una de las instrucciones que maneja este microcontrolador. Luego, otra utilidad que tenemos aquí importante es esta calculadora. Con esta calculadora yo puedo definir aquí el tiempo. En la clase pasada no definimos un tiempo decimos, lo vamos a calcular. Bueno, yo lo puedo calcular manualmente o me puedo auxiliar de esta calculadora. Afortunadamente ahora tienen suerte porque está la calculadora. Si no, habría que hacerlo a mano, todo el cálculo. Entonces, en este caso, si yo requiero de un segundo, pues simplemente pongo aquí un segundo y cambio aquí la unidad. Y le pongo un segundo. Le pongo el cristal que voy a manejar. En este caso, por ejemplo, 11.050... o 11.000, que es lo mismo, está en kilohertz. ¿Sí? Y con eso, datos... El programa me dice que va a ocupar de R0 a R7, dependiendo de la temporización, para poderme este, dar un código. Entonces pues yo le digo aquí que me lo evalúe y vean, él me regresa ya una rutina de tiempo donde él me está diciendo aquí que esta rutina es de un segundo, ¿sí? con una frecuencia de 11.059 MHz y que está usando los registros R0, R1. R2 y R3. Entonces es una herramienta que me va a servir cuando yo realice la configuración. Y tenemos aquí también, más adelante lo veremos, es la comunicación de manera serial que maneja el microcontrolador. En un dado momento lo podemos ver aquí o lo podemos ver en Proteus. Bueno, esas son todas las herramientas que requerimos ...o en un dado momento que pudieran servirnos para poder este, utilizarlas en nuestro programa. bueno Vamos a empezar a escribir aquí el programa que nosotros hicimos en clase. Que era encender y apagar un LED nada más. En este caso, ¿cuál era el puerto que estábamos ocupando? A ver si se acuerdan. ¿Qué puerto estábamos ocupando? ¿En dos puerto 2 que dato cargamos al puerto 2 ah uh, era el 01 h ok entonces teníamos que poner un dato inmediato Ponemos el gato 01H. Y luego, hacemos otro movimiento al puerto 2 y qué dato le cargamos. No era el cero cero. Pues no sé, ustedes anotaron. Si no están anotando nada, les va a costar realizar los programas, ¿eh? Y apenas vamos a empezar con el primero. Después, ¿qué hacíamos? Añadiríamos al acumulador el valor. Añadiríamos al acumulador. En este ejemplo que vimos del, del manejo de encendido y apagado un LED. Si no notaron nada, esa información no se las voy a pasar porque esa yo la fui haciendo ahí en el pizarrón. ¿eh? Esa información, yo les voy a mandar información, pero ya no viene este estos programas de, de arranque van a venir otros, donde lleva un más complejidad. Pero estos que vimos en clase, no los tengo yo para pasárselos a ustedes en slider o algo. ¿no? Eso, por eso los fui haciendo ahí en el pizarrón. Si no los anotaron, pues no los van a tener. O si no anotan lo que pongan en el pizarrón, eso no viene en los slider. ¿eh? O en las diapositivas. Era, ¿tú era tú? Un, un jump. Un jump, ok. Jump, ¿a dónde? ¿A dónde? Uh, inicio, inicio le sí, parece es un, es un call time para llamar a inicio, okay Vamos a ver eso ahorita aquí. Vamos a dejarlo así como está. No le voy a poner el, la llamada a su rutina. Aquí se supone que de acuerdo a lo que comentamos nosotros en clase de manera teórica, le estoy mandando el dato de 8 bits. Esto es un dato de 8 bits formado por dos niveles, El 0 y el 1. Eso lo vimos ahí en clase. Y entonces es un dato de 8 bits que se está mandando al puerto 2. Inmediatamente después le mando el dato 0, 0 al puerto 2 y me voy a un salto y me voy a la etiqueta a inicio, eso es lo que dijimos teóricamente bueno, de acuerdo a la teoría dice que este dato 1 o 01 lo va a aparecer al puerto 2, es decir, lo va a mandar aquí acá abajo en este puerto 2 es donde voy a ver yo ese dato reflejado, este puerto 2 es como si fueran las patas del microcontrolador ahí es como si estuviera yo viendo físicamente yo lo que voy a ver que aparezca y también, cuando le diga ejecútame este, ese 0 deberá aparecer también ese dato aquí. Lo voy a ver en binario y lo voy a ver en hexadecimal. Como yo acá arriba lo tengo en hexadecimal, entonces aquí lo voy a ver en hexadecimal, en el puerto 2, aquí. Ahí voy a ver yo el 01. Y luego va a hacer un salto y voy a ver cómo se lleva a cabo esa ejecución de salto. Bueno, para poder compilar este programa. Nos vamos a ir aquí al cohetecito este y me dice Start o Shoot Down. O sea, que lance al simulador. Le vamos a dar al simulador. Me va a mandar este mensaje. Le decimos que sí. Y en ese momento aparece esta franja en verde. Quiere decir que está listo para empezarse a ejecutar el programa. El mensaje. Vean aquí qué me está diciendo. ¿Qué hace falta o qué? Me está aventando un warning. ¿Por qué? ¿Qué comentamos también en clase? Creo Todo nuestro no programa debe el, llevar un end. Exactamente. El, él, él puede ejecutar el programa así. Porque es una advertencia. Pero siempre hay que ponerle un end. Entonces aquí volvemos a oprimirle al cuetecito este. Y paramos el programa. Y le agregamos el end. De hecho, fíjense. Cuando vamos escribiendo, nos va apareciendo aquí. Diferentes comandos. Estos comandos que aparecen de aquí. De end, IF, n M o en. Son directivas de ensamblador. No forman parte del set de instrucciones del propio microcontrolador. Simplemente todos los programas en ensamblador cuentan con este. Bien, ya se lo agregamos. Volvemos a compilar. Nos vamos al mensaje. Y vean, ahora sí. Dice que el compilador está completamente listo. O sea, el programa está listo. No hay errores. Aquí me, me arroja todo. Y cuando yo hago esta compilación, me genera varios archivos. ¿Sí? Esos archivos los voy a ver en la carpeta que yo puse. Vean aquí. Esta es mi carpeta de microadmail. Y aquí están todos los archivos que me generan nada más ese ejemplo. Entonces, yo les recomiendo que dentro de esta carpeta microadmail, ustedes pongan otra carpeta donde le vayan poniendo ya ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, y cada dentro de cada carpeta vayan guardando lo que vayan realizando. Si no, se les va a revolver todo. Todos los programas. ¿Sí? Ok. Bien. Ya está la franja, a ver, estamos listos para ejecutar. Si nos vamos aquí a este icono, nos dice step Program. Es decir, puedo correr el programa paso a paso. ¿sí? Si me voy acá, me dice que es un icono para que yo vaya a una línea X, es decir, forzo al programa a que se vaya a evaluar este, cierta línea. ¿no? Y si nos vamos acá, me dice que aquí yo termino el programa. ¿sí? Entonces, tengo varios este Formas de ejecutar mi programa. Incluso si me voy aquí abajo al simulador, aquí abajo también tengo yo estos iconos. Donde aquí tengo otra vez el de programa paso a paso. Tengo este icono de Steve Over, que es un icono que me ayuda a no pasar por alguna rutina que yo no quisiera y evitarla. Y tengo una forma de compilarlo de manera automática. Es decir, que se, no de compilarlo, de ejecutarlo de manera automática. Es decir, que se quede corriendo el programa ahí. De manera automática. Normalmente este, vamos a ver que, que este, si yo quiero ejecutar mi programa, siempre voy a ocupar esta opción que es paso a paso. Ya cuando funcione todo bien y diga no, ya está jalando, no tengo bronca, en dado momento lo pudiera correr yo completo. ¿sí? De manera automática. Entonces, este, pero ya va a depender de lo que ustedes quieran ejecutar. A final de cuentas, la ejecución la vamos a ver también en Proteus. Aquí es por si ustedes quisieran ver que está trabajando todo y ver la interacción de los registros. ¿no? Pero eso lo hacemos paso a paso. Entonces, vamos a proceder a ejecutar paso a paso el programa. Nos vamos acá arriba. La primera instrucción dice, una vez que pasa la franja, y en ese momento se ejecuta la instrucción. Ahí tiene la franja puesta de la instrucción, no la ha ejecutado. Y lo vemos acá abajo. Que mi huerto 2 tiene valores de FF. Si yo le doy a este icono, vean, se ejecuta. ¿Y qué sucedió acá abajo? Vemos que ya nos cargó el 1 que le mandamos al puerto. En hexadecimal y vemos en binario o en el puerto físico, que el 1 aparece en el bit menos significativo. Quiere decir que en ese momento, si yo tengo conectado el LED, en ese momento el LED ya encendió. Luego en la siguiente instrucción, le vuelvo a dar otra vez paso, ya pasó la franja y vean, ya me mandó el cero. Y el bit que estaba encendido en ese momento, ahora, ya se apagó. Luego dice Jump. Entonces le damos aquí. Y vean que el programa vuelve a regresar otra vez al inicio. Entonces yo ya puedo ejecutar aquí. Paso a paso y ya estoy dándole mi programa, por ejemplo. Y aquí observamos en el puerto que realmente, si tengo un LED conectado en el bit menos significativo, Voy a ver que enciende y apaga. Ahí vemos que prende y apaga. así lo ven? Que prende y apaga. ¿Sí? Ejecutamos el programa y va prendiendo y apagando. Ahora, si me voy a los puertos, aquí abajo, voy a ver la respuesta en forma de gráfica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, eso es lo que está mandando el brico. Vean. Estoy mandando una señal en alto, una señal en bajo. Una señal en alto, una señal en bajo entonces eso es lo que va a hacer que encienda y apague nuestro LED o nuestro dispositivo que esté conectado en ese pin, que es el bit 0, ¿sí? que estamos viendo aquí bit 0 del puerto 2 entonces yo ya tengo ahí mi encendido y apagado de mi LED bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí Profe, es que usted había explicado que si usted aprieta el jump y el fin pues se va moviendo solamente el puerto, el de 01H y 02H. y 00H. Pero en el mío, o lo ejecuté mal o lo puse mal. Pero si yo aprieto, solamente se me mueve la franja amarilla, no se mueve la franja verde. Ah, pero pues no ha compilado. Ya le apretó al Star. En el, en el cohete dijo que ah, apretáramos para así compilar. Es. sí. Si lo prima el cueto, se quita la franja. Ajá. Y si lo aprieto, solamente me reacciona el de 0.01H. Por eso, si lo, si lo prime el cuete, le aparece la otra franja. Ajá. Sí, y entonces la, ya cuando dos, aparece ajá, la franja, usted ya puede ejecutar el programa y tiene que ir viendo que va cambiando en el puerto 0. Ahí nos damos cuenta que ya está trabajando el programa. En el puerto 2... Se ah, tiene que ir viendo sí que, va. que va cambiando. Sí. Si yo le pero, pongo aquí, no, no me habilita Ajá. el, el stip Si yo no ejecuto el cohete, no me habilita. Si yo le doy al cohete y me habilita los pasitos, y entonces yo ya puedo ejecutar el programa. Y ah, tengo sí. que ir viendo que va cambiando mi código. Claro, siempre y cuando estén bien escritos también los datos, ¿eh? que debe de llevar un gatito. Y un dato. Sí, sí lo lleva, pero a lo que voy es a eso, de que no me... Usted puede mover, cuando ya lo ejecuta, puede mover la franja verde a... a... Ahora sí, como sea. Y a mí no, no me lo permite.